No conoces la vida todavía Me dijo mirándome a los ojos Se fue acercando dulcemente Y bebimos el agua apasionadamente Está tan clara el agua de este río donde la vomicará al amanecer? Todos locos, como esos días bellos sabrán. Oh, oh, oh. No conoces la vida todavía, me dijo mirándome a los ojos. Se fue a hacer Me dijo mirándome a los ojos